Hola mis hermanos de Cristo, en la gloria de la fe que con Cristo, otra semana más, otro jueves más en estas clases virtuales, dando la gloria y la honra a nuestro Señor. Esta semana el Señor ha titulado esta emisión, esta clase virtual, la gente quiere durar mucho pero no quiere llegar a viejo. Vemos una gente que vive, quiere vivir en el orgullo, en lo del mundo, en la vanidad, quiere vivir en lo del dinero, y es por eso que el Señor en esta semana, como siempre, dándonos esas instrucciones, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, en qué debemos mejorar que debemos cada día ser este mejor pueblo de Dios, esa novia que el Señor eh, está esperando que sea mejor cada día para, para venir y llevársela en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor hoy está, esta misión nos lleva mirando aquí a esta palabra maravillosa que es la Biblia. En Ecclesiastes capítulo 1 del versículo 14 y 15. Una vez más, Eclesiastés capítulo 1, versículo 14 y 15, que dice Mira todas las obras que se hacen debajo de, del sol He aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu Lo torcido no se puede enderezar Y lo incompleto no puede contarse y Es claramente lo que, eh, lo que nos dice la palabra a, a través de este hermoso es, eh, pasaporte Como yo lo llamo, la Biblia que es el, eh, como somos el embajador del Rey de Real los Cielos, es donde lo lleva a todo lugar. Y como dice la palabra, mira todas las obras que se hacen debajo del sol, sean buenas, malas, es para justos o injustos, el Señor siempre está ahí mirando en los 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Y continuando el el versículo 14, dice: He aquí todo aquello es vanidad y aflicción. Vemos una, una, una sociedad, vemos una comunidad que únicamente. Quiere durar mucho, quiere hacerse cirugías, quiere, claro que sí, quieren verse hermosas, eh, hermosos, pero no quieren llegar a viejo, no, na, na, nadie está preparado para, para la, ver la partida familiar hasta una, la, la persona misma. Y es por eso que continúa diciendo, lo torcido no se puede interesar. Entonces lo que está diciendo el Señor ahí, que prácticamente depende de él. Que no seas alguien torcido, que seas un hijo de Dios, porque aquel que está en el mundo y quiere los placeres del mundo y quiere lo de Dios, no va a encontrar esa paz, esa tranquilidad. Y lo incompleto no puede uh, contarse. Entonces claramente nos dice la palabra que realmente, si tú vives en, esa, en ese mundo, en esa vanidad, en ese orgullo, o pensando en el dinero, mis hermanos, pues te, te digo que estás siendo de pronto tendrás mucho dinero pero eres pobre por dentro, estás vacío o vacía. Después lo de que el Señor en esta emisión de aquí de la fe que conquista nos está diciendo, realmente me estás buscando, realmente estás incompleto, realmente estás torcido o qué te está pasando. Y por eso también el Señor nos lleva a un hermoso proverbio que nos lleva al capítulo 13, versículo 11. La, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa la aumenta esas riquezas que nos habla el señor de vanidad esa que se quieren estirar quieren ponerse un un, un pecho voluminoso sus caderas todo eso todo eso es temporal va a llegar un tiempo que ya no se va a poder hacer nada y se van a comenzar a arrugar van a sentir yo no digo que hay hay casos que realmente hay cirugías que se intentan hacer pero el señor lo, nos, has hecho, nos ha hecho, nos ha formado a cada uno de nosotros perfectamente. Y es por eso que la, hoy es vanidad de vanidades. Pero nos está buscando lo verdadero. El camino, la verdad y la vida que es el justo Cristo Jesús. Y es por eso que el, la palabra también nos lleva a Ecclesiastes, mis hermanos, de la fe que conquista en el capítulo 5, versículo 10. El que ama el dinero... No se saciará de dinero. El que ama uh, el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y una vez más, el título dice, el título es la gente que quiere durar mucho, pero no quiere llegar a viejo. Esa mentalidad del mundo de que todo, mundo es, que todo es perfecto, que tú ves en las redes sociales que todo es perfecto, que todo es maravilloso, pero cuando yo digo cuando esa persona o esos personajes apagan esa cámara, realmente felicidad, realmente hay una presencia de Dios en ellos, realmente, pues hemos visto muchos casos y se ha visto y se ha escuchado eh, en, las, en las mismas noticias que esas personas, ellos mismos testifican que lo que ellos ponen en las redes sociales mentiras, es mentiras, es una vida falsa, es una vida que realmente están vacíos, que necesitan a alguien y Muchos han encontrado a Cristo Jesús en sus vidas, y gloria a Dios por esas almas. Y lloramos por esas, aquellas que se sienten vacías, oramos por ellas también. Y le pedimos al Señor que ellas sean encontrando el camino, de la verdad y la vida, uh, que es Jesucristo Jesús, y que re, lo reconozcan como su Señor, y que su, su Espíritu Santo muere en ellos en el nombre poderoso de Jesucristo. También Mateo, uh, Mateo eh, perdón, Marcos 8.35 nos dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Vemos hoy en día una en algunos lugares del mundo, porque todos todavía no. Todos, hay unos lugares que todavía se pueden evangelizar, como nuestra Latinoamérica. Pero si vamos a países como Somalia, el Oriente Medio, África, eh, que es difícil evangelizar hasta la propia China, vemos que ah, ahí hay mucha gente que está dando su vida, porque las buenas nuevas del reino eh, se han propagado, se han y han dado su vida. aquellos Aquellas personas que realmente quieren que, se, que conozcan ese Dios vivo de poder y realmente cuando vamos a, a esos lugares, a esos suburbios, a ayudar a la gente y a pesar que nos digan, nos amenacen o lo que, lo que quieren hacer con nosotros, pero tenemos esa convicción, esa fe, que estamos haciendo lo, lo correcto y estamos haciendo lo mejor para que esas personas conozcan a ese Dios vivo de poder. Si hoy estamos aquí, gloria a Dios, y mañana ya Dios nos llama a su presencia, eh, entenderemos que esas personas quedaron con esa, esa semilla, porque la cosecha el Señor la va a recoger y va a decir, como lo hemos hablado en estas clases virtuales, buena sierva, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, te llevaré en lo mucho. Y ese mucho, mis hermanos, es una vida eterna en el nombre poderoso de Jesucristo. Hay algo muy importante que cuando la gente no quiere durar mucho es un orgullo. Eh, te hablo en el ámbito, te puedo hablar en el ámbito a, americano y colombiano, porque es lo que eh, he vivido mucho. Eh, hay un orgullo demasiado. Tú no sabes quién soy yo, yo puedo más. Hay una pedancia, hay, hay algo como que eh, tú eres lo peor y porque yo manejo esto y porque yo tengo este, yo soy mejor que tú. Entonces se dan como, creen que van a durar toda la vida. O yo no sé qué pasó en esas vidas. Hubo maltrato, ¿qué hubo para aquellas personas que eh, se comporten así? Y por eso que un proverbio, el proverbio 8.13 nos dice mis hermanos de la fe que conquista, quien teme al Señor aborrece lo malo. Escucha esto, quien teme al Señor aborrece, aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Y es lo que vemos hoy en día, mis hermanos, una arrogancia, eh, una mala conducta que la gente está dando. Y una vez más, y lo hemos visto, y precisamente es, a, hace unos días, un, un hombre maltrató verbalmente a una persona que está haciendo su trabajo, una persona del tránsito a una mujer. Pudo, pudo ser también un hombre, pero no le dan derecho de tratar mal a otro ser humano. Algo muy importante es que hay empresas que vemos que la persona que limpia los baños, o sirve los tintos, la maltratan. No debería ser así. Es, es un trabajo y ya lo está haciendo. Porque esta persona tiene un puesto más alto que esta persona, eh, se cree mejor, lo mejor. Y eso no, debe ser, eso no debe ser así. Por eso hay gente que quiere, quiere, piensa que va a durar mucho, que... Su juventud va a estar para siempre. Para van a llegar a viejos. Y algo que he aprendido es que el Señor me ha dicho, y, y es la regla de oro, trata a los demás como tú quieres ser tra eh, tratado. Y lo que, lo que el Señor te quiere decir en, en este mensaje, que la gente quiere durar mucho, si, si, si tú quieres, eh, pero no quieres llegar a viejo, pero como no vas a durar mucho, y cuando llegues a viejo, trata a esa persona adulta mayor, cuando tú llegues a esa edad, piénsalo. ¿Quiere, quiere que, ¿Quieres que te traten como tú estás tratando a esa persona? Yo creo que no, ¿cierto? Entonces el Señor te está diciendo, trata a los demás como tú quieres ser tratado. Y esa es la regla de oro que nos dice en la, en la palabra de Dios. de Juan capítulo 2, versículo 16, también nos habla que, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Lo dice bien claro en primera, esa primera carta, Juan 2.16, que esos deseos, esa vanidad, esa parte de que quieres durar mucho, esto no viene del Señor. El Señor nos tenía algo perfecto, pero eh, desafortunadamente eh, el hombre ha sido tan malo, pero la misericordia y la gracia del Señor ha sido tan grande que el Señor nos está, uh, nos está rescatando. Uh, el Señor es un caballero. Y ese, y ese caballero está golpeando las puertas de vuestros corazones. Y está diciendo, bueno, quiero que estés conmigo. Tengo los, los brazos abiertos a ti, mujer. Tengo los brazos abiertos a ti, uh, varón. Entonces, el Señor te está esperando. El Señor quiere algo maravilloso, no únicamente contigo, sino también con tu familia, con tu hogar, con tus vecinos, con tus eh, eh, amigos, compañeros de trabajo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que, mis hermanos, vemos una sociedad una vez más que no quiere durar mucho, pero no quiere llegar a viejo. Eh, le tienen miedo a la vejez, le tienen miedo a la muerte, le tienen miedo a muchas cosas. ¿Por qué? Porque no conocen ese libre de poder. Porque no están entendiendo que esto es temporal, pero lo que vamos a vivir en la eternidad va a ser maravilloso en el nombre poderoso de Jesucristo. También vemos esta gente que no quiere durar mucho uh, habla mucho sobre el dinero. Y, y también nos dice en Hebreos capítulo 13, el versículo 15, mira lo que nos dice. Manténgase libres del amor de, al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te daré, jamás te abandonaré. Qué palabra maravillosa nos habla el Señor. El Señor no te va a dar más de lo que tú tienes o menos, porque si no te lo da más es porque Él sabe, Él sabe que si lo llega a hacer, de pronto se te va te, se, se va a perder esa alma. Entonces, como, hizo, como lo dice en Hebreos 13.5, manténgase libres del amor al dinero y vemos una sociedad, y vemos una comunidad y lo estoy viendo, una comunidad cristiana que tiene un amor al dinero. Muchos líderes tienen dinero. Impresionante. No quieren bajarse esa posición porque se, se les acabó el dinero. Pero no, una vez más, y voy a repetir, no me voy a volver a cansar de decirlo, en proveedor es quien es? Cristo Jesús, en el nombre poderoso de su nombre. Y conténtense con lo que tienen conténtate con lo que tú tienes. Hay muchas personas que quieren lo que tú tienes, pero ya hay un punto que tienen y lo, el Señor los bendijo con lo que querían. No, ya no quiero eso, llámame a un rey, quiero más. No, si el Señor te lo, te lo dio, disfrútalo en el nombre poderoso de Jesucristo. Conténtate y verás que vas a ver las maravillosas uh, obras del Señor. Te lo digo porque yo lo he visto mis hermanos de cristianos en la gloria la fe que conquista, lo he visto y, y es maravilloso y, y le pido muchas cosas más, no únicamente para mí, para mi familia, para mis hijos, se los pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Y va a ver que lo que te estoy hablando eh, no lo hablo por hablar, es porque lo estoy viendo y lo estoy, vi eh, y lo estoy viviendo, porque eh, yo vivo por fe. Hay momentos, como te lo he dicho, que queremos colgar la, la, la toalla y, y decimos no, ya no más, no, tenemos que seguir adelante. Porque seguimos agarrados de esa mano invisible que está diciendo, adelante hijo, adelante hija. Yo he visto tu aflicción, yo he visto, yo he visto tu, estoy viendo tus problemas, pero no te preocupes que voy a terminar lo que, lo que estoy haciendo contigo en el nombre poderoso de tu nombre, Jesucristo. Eh, mira que también en Proverbios, otro Proverbio, capítulo 13, eh, versículo 11, dice, El dinero mal habido pronto se acaba. Quien, a, quien ahorra poco a poco se enriquece. Hoy vemos también que la gente, no estoy diciendo que todos, pero vemos una parte que quiere robar, quiere el dinero fácil, quiere las cosas. Y, y Un ejemplo, y yo lo dije en una emisión, creo que en nuestras clases virtuales, la gente no quiere pagar por los pasajes, por ejemplo aquí en Bogotá, Colombia. Una gran mayoría, eh, se, eh, igual de pagar, se sube por otros lugares, no paga y tienen plata para pagar. Y yo no estoy diciendo que aquí sean los super sueldos, pero una vez más, gracias a Dios, tienen un sueldo. Pero la gente tiene más con ese dinero para tomarse un trago para tomarse una cerveza, que para pagar un pasaje. ¿Tú crees que le estás robando al hombre? No, le estás robando es a Dios. Y después dices, ¿por qué hay pobreza en mi vida? ¿Por qué hay maldición en mi vida? Comienza a corregir esas partes. Por eso la gente quiere durar mucho y no quiere llegar a viejo, porque tiene miedo a que los traten como ellos están tratando a los demás. Y romp, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, rompemos toda cadena de maldición, Padre amado, y rompemos todos y toda esa mentalidad de pobreza, Señor, en tu pueblo, amado Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. También vemos que esta gente que quiere durar mucho, y no quiere llegar a, a viejo, en el mundo, mira lo que nos dice eh, primera, primera de Juan, capítulo 2, el, el versículo 15, eh, dice, No amen al mundo ni nada de lo que hay en él, si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Y vemos hoy en día un pueblo que, habla, que ama mucho a lo del mundo que lo del Padre. Hay un compromiso más con lo del mundo que con lo del Padre. Y como lo había hablado, en un hablando con Jesús o en una fe que conquista, creo, no estoy seguro, eh, vemos que la gente está en, en medio de transporte con sus celulares ahí, Ahí, mejor dicho, como engomados, como yo lo digo, esa expresión. Qué bonito sería que igual de celulares uh, hubiera Biblias. Destruyéndose, entendiendo, uy, no debo hacer esto. No voy a hacer aquello. El Señor me está destruyendo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque andemos en valles de sombra, no temeré mal alguno. Qué hermoso sería eso. ¿Te imaginas? La transformación que sería este mundo, pero desafortunadamente, como lo dice 1 Juan 2.15, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Uh, si alguien ama al mundo, no tiene temor del Padre. Entonces el Señor nos está hablando lo más profundo de nuestro corazón. Y en Marcos 8.36, eh, uh, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde tu alma? ¿De qué sirve querer durar mucho, no llegar a viejo, si se pierde tu alma? Gánate esta vida eterna. Lúchala. En la forma que te comportas, en la forma que tú hablas. Vemos una generación que es grosera, una generación que es perver perversa, una generación que todo le pone doble mentalidad. En el nombre poderoso de Jesucristo, reprendemos todos sus espíritus, Señor. Y para el Celestial Padre la gloria. Ya para ir terminando, Juan 10, 28-30, eh, capítulo 10 del 28-30, dice, yo les, yo les doy vida, vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarles de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Y, y un proverbio 8.35, en verdad, quien me encuentra, halla la vida y recibe el favor del, del, del Señor. ¿Tú quieres recibir ese favor? Tú dirás, claro que sí, claro que sí que lo quiero recibir. Bueno, comienza a buscar al Señor, déjalo del mundo, déjase orgullo, deja pensar en el dinero y vive en el Señor, que como comenzamos esta hermosa clase virtual, mira. Todas las obras que, que se hacen bajo el sol, he aquí, todo aquello es vanidad y aflicción de espíritu. Así que, mis hermanos de la fe que conquista, el Señor se está diciendo, búscame más. Ten esa, esa más mi Santo Espíritu en ti. Todo es pasajero, todo es vanidad, todo es orgullo, pero yo soy amor, yo soy misericordia, yo soy vida. Búscame mi hijo, por medio de mi hijo me encontrarás a mí. Y también llénate de mi Santo Espíritu, para que la obra que voy a hacer en ti sea maravillosa. Y el Señor te dice también, te doy esa libertad de escoger el mundo o una vida eterna. Tú decides. Mis hermanos, síguenos en nuestras redes sociales. Eh, también suscríbete, dale un, un like, eh, eh, dale un clic a la campanita para que puedas recibir estas emisiones. Y siempre dándole la gloria y la honra al Señor. Bendiciones.